¿Qué tal amigos de al día? Nos encontramos desde el sector Sucre, sector perteneciente a la cooperativa 20 de febrero acá en la parroquia Venus del río Quevedo, lugar donde se ha generado un malestar con la comunidad en torno a una propiedad que ellos eh, reclaman para poder construir su casa comunal. Nos encontramos en este momento con los habitantes, vamos a dialogar con ellos para conocer un poco más de cerca qué es lo que está ocurriendo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, eh, mi nombre es Eddie Morales, líder principal del nuevo sector Sucre. Don Eddie, cuéntele a los amigos de día qué es lo que está ocurriendo acá. Sí, bueno, en esta ocasión, eh, gracias por su presencia, realmente nosotros queremos ahora, en este, en este momento, queremos denunciar y explicar una, un inconveniente que tenemos en nuestro, en nuestro sector. Eh, como ustedes pueden observar, detrás mío pues, se encuentra un espacio, un solar que estaba destinado ¿sí? para, para construir una casa comunal. ...justamente para la comunidad... ...no tenemos espacio, no tenemos otro espacio... ...esto ya hace mucho tiempo... ...yo le hablo más o menos, ya estamos eh, desde el 2011... ...gestionando, gestionando... ...yo tengo aquí en mis manos la documentación... ...¿sí? ...que hemos presentado desde ese, desde ese año... desde el 2011... ...cuando inclusive se encontraba en la primera administración... ...el, el licenciado John Salcedo Cantos... ¿ya? ...y documentos fehacientes que ustedes pueden observar, ¿sí? también, también tenía, tiene pleno conocimiento, cuando en ese tiempo se encontraba de procurador síndico municipal, el abogado Joffre Velázquez Sánchez, ¿sí? documentos, documentos que hemos presentado a sabiendas, y sabían que este, este espacio ¿sí? estaba destinado para una casa comunal, ¿sí? pero, pero, Ahora, nosotros estábamos tratando de, de, de legalizar, ¿no? estábamos legalizando, inclusive en muchas ocasiones, pedimos, pedimos material, material que se nos proporcione para acá, eh, para, el, para el solar. Y sí nos atendieron, nos atendió el, el, el municipio, ¿no? eh, algunos eh, concejales también, el concejal Albario también nos ayudó también a traer material, justamente para qué, para ayudarnos a construir la casa comunal. Pero, ahora, oh sorpresa, el mes pasado, el mes pasado, estamos hablando del de 8, más o menos, del de, de, de, 10 de agosto, aparecen unas escrituras, ¿sí? Aparecen unas escrituras, cuando nosotros estábamos ya tratando de gestionar, el, eh, ya para, para legalizar el, el, el solar, ¿sí? Aparecen unas escrituras, a nombre, a nombre de una iglesia de Cristo Jesús, misión evangélica, ¿sí? Entonces nos llamó la atención en el cual yo yo personalmente la semana pasada estuve, estuve presente en la sesión de consejo, pude socializar con el, con el licenciado John Salcedo Cantos, que es el alcalde de la ciudad, explicándole la situación con documentos. Entonces nosotros yo lo que eh, eh, y la comunidad le pedimos la revocación ¿sí? de esas escrituras que no están legalmente constituidas. ¿Sí? Porque este, este solar prácticamente pertenece a la comunidad De hace mucho tiempo estábamos gestionando ¿sí? Y pidiendo inclusive material para nosotros poner la mano de obra Y construir la, la casa comunal Lamentablemente nos hemos, hasta el momento no hemos sido escuchados Y oh sorpresa salimos con esto Ustedes recibieron en el 2011 este terreno como donación ¿Qué pasó de allá acá que no han logrado construir la propiedad? A ver, le explico hay una documentación primera instancia, esto pertenecía al Ministerio de Educación. ¿sí? El Ministerio de Educación pensaba en ese momento pues, construir un jardín de infantes, un jardín de infantes sí, para el sector, pero ellos vinieron a hacer inspección ¿no? y vieron que de pronto el espacio era muy reducido para un jardín de infantes. ¿sí? Okay. Entonces, en ese momento, dieron paso ...a que prácticamente o sea, la comunidad gestione... ¿sí? ...para que construya, se construya la casa comunal... ...¿sí? Perdón... ...entonces... ...ahora entonces se comenzó ya a gestionar... ...se comenzó a presentar documentación... ...como yo les he, les he enseñado aquí... ...tengo la documentación... ¿sí? ...pero eso ya, o sea, se tenía conocimiento... ...o sea, pleno conocimiento en el municipio... ¿sí? ...en algunos departamentos conocían... ...que este espacio... ¿sí? ...pertenecía a la comunidad estaba destinado para una casa comunal, ¿sí? Y yo no entiendo realmente, de pronto, eh, para mi criterio, o sea, algo, algo ha ocurrido aquí, ¿sí? Porque aparecen, de la noche a la mañana, aparecen unas escrituras, que inclusive, inclusive está ya notarizado, yo, yo fui personalmente a la notaría, ¿sí? A averiguar, a investigar la situación. No existe, dentro, dentro de la notaría, no existe el documento, ¿sí?, ...que es de la, de la sesión de consejo... ...donde prácticamente... ...donde, donde debería de existir... ...o sea la resolución... ¿sí? ...donde cede el municipio... ...le cede a la iglesia... ...pero esto no puede haber sido posible... ¿ya? ...¿por qué? porque sabían... ...que esto era de la comunidad... ...entonces... ...yo creo que aquí... ...aquí ha existido... ...algo, algo bastante... ...bastante raro, bastante complicado... ...porque entre... ...entre cantos de gallos y noches... ...y madrugadas... Aparecieron estas, estas, estas escrituras, entonces lo que nosotros exigimos, y aquí está, aquí están los moradores, está la comunidad, estamos defendiendo nuestros derechos y no vamos a permitir, ¿sí? a permitir que otras personas ajenas ¿sí? se quieran adueñar ¿sí? del espacio, porque yo como líder principal ¿sí? estoy pidiendo y luchando por el beneficio de la comunidad, por favor. Vamos a conversar también con otros moradores. Gracias. Avancemos, por favor. Cuénteme también un poco lo que usted Buenos que días. estaba informando hace rato de lo que ha ocurrido. Ya. Buenos días, yo soy. Mi nombre es Edwin Navarro. Soy de la comunidad Sucre, 20 de febrero. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo la gestión y hemos venido gestionando para una casita comunal este terreno. Este terreno es donado de cinco madres de familia que lo donaron de ver que ya no se pudo hacer lo que ellos pedían nos dieron el paso para nosotros legalizar y hacer la casita comunal. Después de lo que ellos nos entregan el terreno y nos entregan los documentos, yo hago, como líder barrial, hago la tramitación al municipio, llevando los, los documentos donde el señor Jofre Velázquez, que es el asesor del alcalde, y me pide que haga la emembración de las personas que están dentro del terreno, del documento. Yo hago, voy, vengo, hago la solicitud y, y firmo y llevo con respaldo de la comunidad, para que nos den el paso para hacer la casa comunal. Estando el documento en las manos de él, nos aprueban el proyecto de la casa comunal. Ahora, después de eso, aparecen otros señores que hacen las diligencias, tras de, del documento que yo presento, cogen y legalizan el terreno para otras personas, para una iglesia. Documento que es para la comunidad, no es para la iglesia que se está pidiendo, ni estamos apoyando, ni estamos pidiendo, porque no los conocemos a los señores, no son de aquí. Los señores han venido de paso y ellos andan buscando a dónde hacer su casita comunal, su casita de iglesia, para reunirse ellos, pero a nosotros no le hemos dado. Yo hablé con el pastor, lo tuve en mi casa, también me estuvo arrendando unos tiempitos ahí, después, el último, ya los cuatro meses, no me quiso pagar, yo le dije que me desocupara, pero allá él con la del Estado que ya han tenido los documentos bastante adelantados del terreno de que íbamos a hacer la Casa Comunal. Ahora ya que estamos en proceso nosotros, para la Casa Comunal nos aparecen los señores con esa escritura que tienen en mano. Bueno, en estos momentos vemos que algunos de los vecinos pues, han tomado eh, las herramientas para venir a hacer los trabajos. ¿Qué es lo que se ejecuta acá? O sea, ahorita estamos queriendo cerrar el paso, hacerle un cerramiento para que ya ellos no tengan la cobertura para meter un material que dice que ya van a meter para la construcción de la, de la casa y vamos a impedir eso a costo de nosotros porque ese terreno nos pertenece y, y vamos a seguir luchando con toda la fuerza y la, y la amabilidad de las personas que tenemos aquí se han acercado a ayudar a hacer la cerca para que ellos tengan protección Bueno, entonces el llamado, gracias amigo, el llamado correspondiente a las autoridades en este caso Sí también quiero acotarles otra situación, también yo creo que por parte de estos señores también, eh, supuestos que tienen, supuestas personas que han sacado las escrituras, nosotros siempre hemos mantenido limpio el solar, limpio, sí. aquí el, el señor que vive, el eh, morador que vive aquí al lado del, del, del solar, el señor Vargas, él siempre, siempre lo ha mantenido limpio, ya. y estaba, tenía una cerca, inclusive tumbaron la cerca, y es lo que nosotros ahorita vamos a, nuevamente a colocar cerca, porque nosotros estamos exigiendo nuestros derechos. O sea, no es posible, no es posible que dentro del municipio funcionarios se presten para cometer estos, estos actos, ¿ya? para cederle a, a personas que prácticamente no tenían ningún derecho. Inclusive esas personas de aquí, o sea, no estoy, o sea, no, no estoy eh, en contra de las iglesias, no estoy en contra de las iglesias. Sino que lo que yo deseo es que, o sea, la situación es que ya estaba destinado, ya para construir la casa comunal, y os oh sorpresa aparecen ya otros dueños, ¿sí? con escrituras y para una iglesia evangélica, reitero, no estoy en contra ¿sí? de las religiones, no estoy en contra de las religiones, pero si esto ya estaba destinado para la casa comunal, debe de darse paso para eso, y conociendo ya, de hace mucho tiempo, conociendo el municipio. Bueno, amigos internautas del día, esa es la información que podemos llevarles desde acá del sector Sucre, perteneciente a la cooperativa 20 de febrero en la parroquia Venus, eh, al norte, pues esto es de la ciudad de Quevedo. Gracias a todos por haber permanecido con nuestra sintonía. No se olvide compartirla y también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad.